No, no, no, no. Ok, te vas a esperar, pues, eh, estamos grabando ahora. Guachi, guachipo. Ay, no. Oye, no es chistoso. Por no. Ah, esto, esto, por no. Esto, por no. Ahí está. ¿Quieres decir algo sobre qué? batalla a <risa> la <risa> Por destruir una A ver, José, José tiene un punto por destruir una base y Narcito tiene un, un punto por destruir otra base. Están empacados. Dos puntos por, por, por destruir una mega base. Sí, contra toda la base con dos puntos. Pobrecito, pobrecito, ¿qué le pasó? Pobrecito. Bueno, oh, ya, yeah. a ver. Mm. Ok, yo seré del grupo, yo seré. Ok, los dos, ok, José, José tiene, tiene, tiene un punto ¿va? un punto, no, dos puntos, o sea, tiene cuatro puntos por destruir una compañía. naranjita, ¡pum, Que me cae mal, son los que voy a aprovechar que naranjito hasta acá, uh. <risas> ¿Qué creo que te va a ir bien con eso. con esto. Y esto, y esto, y esto. ¡Aaah! A ver, por ahora la base que tiene más destrucciones, de más así que le vamos a dar un, un puto por ser insano. Y también esto un puto por ser insano. No, 4 a 3 Ahora un punto para la porque es el más insano No, porque tiene una base insana y muy, muy, muy pequeña Y también coseto, así que van a 4 a 4 Un punto más para la 5 a 4 4-5, 4-5, 4-5, 4-5 el 5 es naranjita Porque sobrevivió una partida Así que ahora me voy a destruir Como dicen, a destruir Mira. Ok, ahora Ahora deben Ya, yo chido, adiós adiós adiós adiós adiós adiós adiós adiós adiós adiós adiós quienes vea. Ah, ok. ¡Ah! Bueno, ya será el compete... Bueno, estará en el grupo del Feli porque sí. Y si no participa, no importa. Sí, a ver. Sí, por mucho. Igual tú estás perdiendo por mucho. Yo creo lo que... Es? No, no, no iba a... ¿Qué te iba iba hacer nada? Bueno, Bueno, a... bueno. Aquí voy Bueno, a lo gamer a lo gamer a lo -gamer. gamer ok jejeje eh, je, je, eh, ¿Qué está pasando el cupo de la vista si sí, se fue al puente al puente de san marino Perdí la vuelta. ah, 6 seis contra 6 6 6 y 5, 5 y 5, ah, sí, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 llevan empatados, 5 5 5 5 quiere quiere que que llevan ok, okay alguna lejita? La, por si por si la ya Yo por si la dudo voy a derrotar a Arabia, ¿Qué pasa? esto es porque me cae mal, porque me cae mal. Uh. Porque la reina creyéndote una reina de España, te cree la reina de España. ¿Por qué se cree en la reina de España? Es un juego infantil. ¿Qué pasa porque es de la reina de, de España? A mí también. ¿Qué le pasó al grupo Azul? ¿Qué le pasó, qué le pasó al, grupo, al grupo Azul? de <tose> te le agrego nuevo para el free. para el free to Daniel, Daniel. Yo no estoy contra el juego, no quiero bailar! No quiero bailar. La, ter la tercera partida será la última. Bye. Bueno, serán Bueno, serán cinco partidas. A la y si, parte como. de mierda por Dios de mierda que no le sube el tinín ni el pepe ni el pepe ni el tesech hijo de puta y todavía le, hice, le dije algo que yo debo ofenderla. Sí, sí, se elimina el puto de anarquista porque... ¿Por qué sí? ¡Ahora elimina mi grupo! Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. A celebrarlo, a celebrarlo por... Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, Estoy pelado. aquí esperando aquí les estoy esperando a que se destruya mi grupo oh. ok última fase porque sí. Nah, la broma el chip de un marco de palices un es una mierda es una mierda es una puta Azul. azul azul azul azul azul vamos a la no sé lo que mi hija la rompió lo que mi hija le la... dedicó una canción al grupo azul Y la venganza de mi baby Ok, a ver Estoy bien Se le, gustó. se le gustó ganó José José quieres revivir oigan ¿quieren? oye José quieres revivir al feliz o oh, no José José, José. Oigan, José, ¿quieres revivir al a, a, a, a, a Feli o no? Se confirmó que sí. Brito se irá, se irá, se irá a... Se irá a Dani... A, se, irá, se irá a Dani, se irá a Dani versus Feli. ¿Por qué? Porque el grupo A es Dani, Feli José. Por ver, eh, por, eh, por ver el primer capítulo de la temporada 2 aquí yo bailando el chimiz ah, voy, bueno, voy a bailar el chacha -cha, así que disfruten disfruten el, disfruten de la temporada 2 serán 200 200 robux así que va, va a ser una celebración sí, va, Así que por favor, gracias por esta temporada. Gracias, gracias, gracias, por favor. Por favor, sígueme en Twitch ya que ahora estoy muy, muy activo y dame pit. Dame pit. Dame pit. Así que esto es la temporada. Sígueme en mi canal en, mi, en mis tres canales, en mis tres canales, uno de reacciones, otro, otro de storytimes, otro y otro de directos. Que soy muy seguir en directo. ¡Uh! Y después chao.